Un saludo amigos no te pierdas el último vídeo sobre el estado de la obra del santiago Bernabéu, la casa de todo el madridismo suscríbete, dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones hasta pronto amigos a la madrid vamos madridista suscribe dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones para estar informado sobre el estado de la obra del Santiago Bernabéu. Vamos, Jesús, meta un tremendo, cabrón, autobús, perdona. Como se ve, en el, la Torre B ya le está desapareciendo. Ha quitado unos pilares. Madre mía, están ahí trabajando y vaya destrozo que tenemos toda la fachada de la calle mi madre mía, madre mía, qué barbaridad está todo destrozado chavales vaya, pero destrozado cortando Cámara y vamos. Mira, mira, mira que destrozo, está todo destrozado. Venga, vamos para adelante. A ver qué cambios hay por ahí. Dándole con el radial, forzar, destrozar, rompir, picar, vamos, arrancando las piezas viejas del puzzle y colocar las nuevas. Aquí tiene sus millones descargando terraa y un camión de hormigón pasando. Vamos, oh, es tremendo. Cambio histórico, chavales. El nuevo Estadio Santiago Bernabéu. Suscríbete. Dale me gusta. Deja un comentario. Y activa las notificaciones. Para estar informado sobre el estado de la obra del Santiago Bernabéu. La casa de todo el madridismo. ¡Vamos, madridista! Estamos en la Plaza Sagrados Corazones. Tenemos una vista en la torre no ha habido muchos cambios esta semana entonces vamos a seguir vamos a hacer un poco de zoom a ver qué se ve aquí no se ha quitado nada de los pilares de arriba, no ha desaparecido nada desde miércoles vamos a seguir por la calle Padre Damián a ver por ahí si pillamos algo nuevo Vamos, o pues mira, estamos aquí en la calle Padre Damián, y aquí se ve la cantidad de, re, de reno, la altura, vamos, que está metiendo ya, nivelando y aplastando de reno desde ahora. Se está metiendo mucho, vamos, vamos. Mira. Se ve. Está liberando. Hemos pillado aquí un crack que está manejando una grúa con una cueva de hormigón. Sigue pasando los camiones de hormigón. Pasando, saliendo. Una barbaridad de obra, chavales. Así que también en el Torre de Tampoco ha habido muchos cambios. Veo todas las escaleras soldadas. Todavía sigue con barandillas de estas de obra. No se está colocando barandilla. Vamos, supongo que luego vienen paneles, Será, de que sé, está, ¿eh? Luego veremos. Aquí sigue todavía la calle Paz también las dos gruas estas torre una aquí y otra para allá pues se van a utilizar seguro para bajarla venga, se esta vieja y yo que sé dejarlo aquí en la calle, no sé para desmontarla, cortarla o yo que sé, lo van a llevar a Valdebebas y vamos a seguir Estamos en el fondo norte, tenemos una vista de la torre D, que tampoco ha habido muchos cambios desde el miércoles. De aquí tenemos una vista, a ver si se ve, si hacemos un poco de aquí, de las planchas que se está colocando. A ver, a ver, más cerquita, no sé. A la cubierta, no sé si se ve bien de aquí. Un calor tremendo. El teléfono no aguanta. Vamos a grabar. Me puso a grabar ya con la cámara. Y aquí también qué destrozo tenemos por todas partes. Madre mía. A los palcos y a todos. Está rompiendo todo, no les digo nada. Qué barbaridad, eh. Vamos a seguir por el fondo norte, sea castellana. Ya me estamos acercando a la torre C llegando a Castellana, al lateral oeste tengo una sed tremenda ya me está dando el calor por todas partes, el sol me está vamos quemando, desde el trabajo aquí en la obra vamos aquí tenemos las mega cerchas longitudinal la 4 ya está preparada a la 3 todavía le faltan piezas que están por ahí se ve le faltan las piezas estas y las amarillas la, los carretones están en su, su sitio y a la 4 está enganchada con los cables de sucesión para, para subir a su sitio a, lo, a la torre se no no ha habido muchos cambios desde miércoles a la nueva torre ya tiene todas las barandillas falta algo por ahí arriba no se ve muchos cambios desde miércoles ahora depende cada uno no sé yo como vengo a dos días, dos días puede ser que algún cambio no lo noto eso también notarlo vosotros dejar una un comentario opinión o algo, yo que sé y suscríbete madridista. dale me gusta deja un comentario y activa las notificaciones para estar al día sobre el estado de la obra de Santiago Berraveo, suscríbete vamos y vamos a seguir y vamos a seguir me voy a comprar algo fresco una botella de agua que tengo una sed. Sí, vamos dándole con el radial, cortas destroza, rompes, picar, vamos, arrancando las piezas viejas del puzzle, y colocar las nuevas. aquí tenéis sus transmisiones descargando, y un camión de hormigón pasando, vamos, oh, es tremendo.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 a ver cuando la semana que viene supongo que van a subir algunas. las hechas Las cuatro ya está preparada para subirse en su sitio y falta las tres para, por acabarla. los toreones eh, los toreones torece torece la historia y el futuro. La historia y el futuro. Uh, suena bien, ¿no?